Pues así inicia el viaje histórico de Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, a su encuentro con Donald Trump a la ciudad de Washington. Este video tomado por la reportera Sara Pablo al interior del avión, pues muestra al presidente junto a la comitiva, al equipo de seguridad. Aquí vemos a Marcelo Ebrar con su mascarilla y al equipo de seguridad que va alrededor de ellos. La gente, obviamente, tomándole fotos. Este viaje es histórico porque es su primer visita como mandatario, su, su primera visita oficial y de los pocos viajes al extranjero este, que, que ha tenido López Obrador, este viaje va a ser en el marco de la firma del Temec y pues no va a tener visitas a organizaciones u otras u otros personajes políticos solamente va a la firma del evento, se va a quedar en la embajada mexicana ahí, ahí donde va a preguntar el presidente y que hay unos usuarios de Twitter que están mostrando la ruta del avión en su, en su trayecto a Estados Unidos y pues bueno, de esta manera inicia el primer viaje del presidente Andrés Manuel López Obrador al extranjero como presidente, como mandatario, junto con su comitiva y es un evento histórico y no lo queríamos dejar pasar porque es una de las principales tendencias en México Washington es uno de los principales training topics y pues destaca el, el que el, el presidente y los demás colaboradores este, pues vayan en un vuelo comercial y pues bueno aquí estamos informándoles, ya les avisaremos cuando llegue el vuelo y sobre todo los pormenores de la visita del presidente a Estados Unidos en su encuentro con Donald Trump.